Mi nombre es Camila, eh, soy parte de la Radio Zapote. Aquí es un espacio ocupado. Las cabinas están en un espacio que es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero que es tomada en el 2001 eh, a raíz de eh, la marcha del color de la tierra. Y pues bueno, esta es una idea que surge eh, de la necesidad de tener una radio eh, en, dentro de la escuela y que difunda pues las cosas que se van haciendo dentro de esta comunidad, ¿no? Como fue eh, la visita de los zapatistas y, bueno, la lucha y resistencia que, que acompañamos desde entonces, ¿no? Que ya eh, llevamos 15 años, eh, acabamos de cumplir 16 años. Es una radio libre porque, bueno, eh, es un proyecto autónomo, es un proyecto que surge eh, a partir, pues, de la organización de abajo. La radio tiene pues herramientas, ¿no?, materiales que nos permiten producir nuestros propios este, trabajos y nuestros propios este, fuentes de información, ¿no? Entonces, a nosotros, al bueno, en mi caso como estudiante o como persona, al estarte en constante formación eh, crítica eh, social, pues bueno, la radio es un, eh, una herramienta muy poderosa para poder eh, expandir ese conocimiento crítico que nosotros estamos formando en nuestras mentes. Adoptamos las problemáticas y eh, los problemas en los que se ven no solamente las radios zapotes, sino todos los medios libres en general y las radios comunitarias, y también pues, los sectores que son perjudicados, ¿no? como eh, nuestros pueblos ancestrales, como eh, los, las luchas sindicales, como eh, las luchas organizativas ¿no? desde abajo, y pues tratamos de darle acompañamiento a esto, y pues si no est existiera este lugar, que la radio y este, este espacio tomado, eh, no podríamos hacerlo. Continuamos en Radio Zapote el día de hoy. Estamos aquí en la cabina desde la Escuela Nacional de antropología e Historia y estamos el día de hoy en el cadenazo continental. Empezó a las 9 de la mañana con la banda de Oaxaca y ya en unos momentos estaremos con la banda de Laboratorio de Medios Libres y por ahí tenemos algunas sorpresas también desde otras latitudes, estamos esperando a que manden sus audios. Es un espacio donde sucede la magia de la radio, donde nos convertimos en una especie de alquimistas sonoros y pues nos late aquí poner canciones, eh, expresarnos de esta manera y también hacer denuncias sociales y acompañar a la banda que pues desafortunadamente es golpeada, es eh, víctima del estado, ha sido blanco de ataques eh, a lo largo de los 15 años que tiene, pero esos ataques se agudizaron el cuando cambia la administración de la ENA a la dirección actual. La dirección está dirigida por Julieta Valle Esquivel y desde que estaba en campaña por la dirección empezó a amenazar que iba a desaparecer los espacios autogestionados, no solamente Radio Zapote, sino también el otro espacio que está en ese mismo edificio que es el Pavel González. Y eh, cuando llega y toma el poder, por así decirlo, eh, lo primero que hace es despedir a nuestro compañero Arturo Camas, él tenía 20 años de servicio aquí en la escuela en, la, en el área de medios audiovisuales y a lo largo de ese año se pues, agudiza y se sistematiza la represión dentro de la escuela eh, a través de la policía que resguarda las instalaciones se niega la entrada a compañeros que colaboran, hay toda una serie de hostigamiento dentro de las instalaciones y eh, pues hay varios sucesos en el, el año pasado, el primero es que un cerrajero intenta abrir la puerta, el segundo es eh, que eh, hay una hay una requisa del equipo por parte del Lifetel en agosto y también hay toda una serie de, de, de, de, de amenazas a través de las redes sociales, amenazas de muerte y eh, también concluye más o menos el año con la el ataque cibernético a nuestra página, un ataque de fuerza bruta que inhabilita la página de Radio Zapote. De la Radio Zapote me gusta que somos personas muy distintas ¿no? y que no ponemos limitaciones al estar aquí porque pensamos que nadie tiene el derecho de no estar o estar, ¿no? sino que es un espacio que te, que te da la oportunidad de conocer a otras personas y de conocer eh, opiniones distintas. Es una herramienta poderosa eh, que tenemos el pueblo para poder emanciparnos porque... Como vemos, eh, si ellos están utilizando sus metralletas, si están utilizando sus tanquetas, si están utilizando todo tipo de tecnología militar para eh, cooptar o para tranquilizarnos, nosotros tenemos que utilizar las ondas para expresar lo que, lo, lo que sentimos. Eh, todo esto que viene acompañado de la, de la injusticia a la que estamos sometidos, y entonces bueno, la invitación es esa que sigamos haciendo medios libres. De Aztlán a la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros Solo pueblos. Dejaremos flores y cantos de esperanza. El de pues Zapote es un espacio donde, donde fluye una serie de pensamientos, de expresiones musicales, de personas que tienen una ideología que no es igual, no es, no es eh, homogénea hay desde la gente libertaria, hay desde la gente que es más como solamente la cuestión musical, no se meten más en rollos sociales, entonces eso hace que haya un ambiente eh, muy diverso, eh, donde un universo de ideas que se ve reflejado en las transmisiones de Radio Zapote, en la música, en la cultura, que nosotros también reivindicamos la cultura libre, yo creo que eso es lo que más me agrada, que hay una libertad de expresión eh, que es evidente, pero no solamente está la denuncia, sino también la reivindicación de movimientos sociales y también musicales. Y que pues se movilizaron y que lo que eh, implicó fue que la respuesta del gobierno fuera eh, abrir eh, varias órdenes de aprehensión. Ahora estamos haciendo una campaña, estamos sumándonos al llamado zapatista, eh, contra, contra los muros, contra todos los muros que nos eh, atacan día a día, pero también en particular hacemos un llamado a toda la gente que quiera utilizar estos micrófonos y también expresarse y denunciar lo que le pasa día a día a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, al Congreso Nacional Indígena también les llamamos que, que nos apoyen en esos momentos, creemos que es necesario que haya una, una solidaridad, ya que bueno, Radio Zapote siempre ha estado presente y nunca hemos dudado en apoyar a los compañeros. No es como un cambio mercantil, sino que simplemente es el llamado a la solidaridad y pues a, también a, a que... Comprendan que ese espacio, si desaparece, no solamente afecta a los estudiantes de la ENA, sino también a toda la comunidad. Formas de contacto, bueno, estamos en el Twitter, estamos como Radio Zapote, arroba Radio Zapote, estamos en el Facebook, eh, Radio Zapote, eh, tenemos una eh, página en internet, ¿no?, que es la oficial, ¿no? Eh, y bueno, también ahí en, en la página del internet, bueno, ahí está el link en vivo y ahí están unos links donde nos pueden eh, picar y... y este y bueno, ahí nos van a encontrar. Porque saben que lo sabemos, por eso quieren detenernos. Porque saben que lo sabemos.